Buenas tardes, estamos en Aten Capital les canta las 40XL, este es un poquito más largo que los microsemanales. semanales. Mi nombre es Angélica Cano, soy secretaria de prensa y hoy estoy con la compañera Liliana Abregón, una de las históricas de Aten. Liliana, ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos en esta parte del programa, eh, tratamos de eh, contar, presentar también la Comisión Directiva, que la están conociendo, la Comisión Directiva TEN Capital, y ustedes forman parte, con tu compañero Juan Celedón, de la Comisión Directiva TEN Capital, en este frente que hemos conformado y en esta unidad eh, que recuperó la seccional capital y que en perspectiva tendríamos que ir por la provincial también, ¿no? Sí, ¿Qué bien, te parece? No hay que Sí, formamos parte, trabajamos juntos, apostamos a que esta seccional y las opositoras tengan la fuerza suficiente para contrarrestar una conducción burocrática que está absolutamente achanchada, por así decirlo, y que nosotros necesitamos mucho y sobre todo en esta época de gran crisis. ¿no? Juan es nuestro compañero, Juan Celedón, en la comisión directiva, y entendemos que vamos este, afianzando entre todos una conducción que eh, va dando sus frutos en la masividad, que para mí es fundamental, en la concientización de los compañeros y en un debate interno que no es eh, común en las organizaciones. Mm. Este, esto es para saludarlo y para sumar, y todos aquellos que queremos este tipo de sindicato democrático de lucha, eh, sumarnos a la construcción porque necesitamos cambiar la conducción provincial. De hecho, Aten Capital rompe la tendencia a nivel, a nivel nacional que es de desafiliación, o sea, los sindicatos están cada vez más, debil, más debilitados y acá la gente cada vez se afilia más, que digo, es, una, es, un, es una excepción en una situación de precarización laboral, de cambio de condiciones laborales y debilitamiento de los sindicatos, obviamente las burocracias sindicales, de la CGT, de la CTA, han hecho su trabajo para que esto pase. Liliana, yo recién decía que, bueno, Juan está en la comisión directiva, en la Secretaría de Condiciones Laborales, y te nombré recién como una histórica, así que quería que, yo sé que la gente te conoce, pero quería que cuentes un poquito, vos sos profe de lengua y literatura, ya me sí, lo has yo, contado en algunos a lugares. A los 18 años me recibí de maestra ah. en la Escuela San Martín de acá de Neuquén, que funcionaba en la calle Santiago del Estero, un edificio muy viejo, muy precario. ¿Que eran las maestras normales? O? Claro, ah. éramos las que nos recibíamos con el plan de que en quinto año te recibías de maestra normal nacional. Exacto, normal Así nacional. que a, a los 18 años ya daba clase en la Escuela 101 de Valentina, donde la directora me confundió con una alumna y me mandó un aula. <risa> y me tocó tener un séptimo grado, que eran más grandes que yo. Pero teníamos una formación superadora de la que se está teniendo uh -huh. hoy con la baja por parte de los gobiernos de la educación. Eh, estuve unos años como docente y, bueno, estuve en la primer lista opositora de la Unión de Docentes Nacionales, porque uh -huh. habíamos docentes provinciales. Todavía no estaba ni Aten. No, Atenes posteriores. En Atenes posterior. Estábamos los docentes provinciales y los docentes nacionales. Me invitaron a una lista, me dijeron que perdíamos, que seguro, porque yo militaba en la universidad. Y finalmente al día siguiente me enteré que había ganado la lista blanca, que con 19 años tenía mi primera experiencia sindical. Me duró poco, vino la dictadura, me rajaron, me dejaron prescindible. Siempre me acuerdo la frase de un compañero militante muy importante, que me dijo, estás viva. ¿Eso en qué año, Lili? A mí me dejaron prescindible en el año... Eh, 1976, en no noviembre más. de 1976. O sea, ahí nomás del golpe. Ahí nomás del golpe de Estado, sí, sí. Tuve seis años difíciles, eh, tenía un hijo entonces, Sin trabajo. Sin trabajo. Eh, ahora tengo digo, dos hijos, pero eh, trabajaba lavando baños en las confiterías del centro de Neuquén, por decir una, Tijuana. Uh -huh. Algunos me miraban con afecto, otros me miraban mal, porque se había instaurado la idea de que uno si luchaba era un subversivo mm. y eso realmente caló en la conciencia de la gente. Y luego trabajé en una casa de turismo y dejé varado una familia en Suecia, por un error mío. Mm -hmm. Así que me echaron, ya eso no fue político, fue realmente... <risa> Se están acordando de vos, se han acordado toda la vida de vos. Cada vez que ven en la, en la tele Liliana Obregón de decir que damos varados en... Y, digamos, empecé a dar clases particulares. Recién en el año 82 eh, volví a la, a la escuela y cuando se originó el Aten, que fue una, una experiencia fantástica, eso ya fina, finales de la dictadura. Claro, yo estaba prescindible, fui uh -huh. eh, eh, secretaria de prensa prescindible en la primera comisión. Luego cuando se pasó por el Ministerio de Trabajo ya yo estaba trabajando. Pero esa actitud que tuvieron hacia mí me pareció una actitud muy importante y... Y fue muy férrea la lucha en Neuquén siempre. Y ahí, eh, rescato, de, eh, tomando lo que vos decís, que era una lista donde habían diferentes tendencias. O sea, sí. no era solamente no es que esa lista, que ese, ese sector que fundó Aten, no era ni trotskista ni mucho menos. O sea, de hecho creo que éramos minoría. Los sectores mayoritarios eran ligados a la iglesia. Era la blanca, ¿no? Sí. Y es. bueno, y tuvieron, tenían una actitud eh, de este tipo, digamos, sí. en los compañeros. Sí, yo debo rescatar, que de Nevaria se lo vi nos prestó el San José Obrero para que hiciéramos las asambleas. Claro. Sí, había de todos los colores. Luego, cuando se fue dando el proceso electoral de, del país y demás, se fueron dando las definiciones más claras. Claro. Y desde la llegada de Marta Maffei a Neuquén, se da claramente la división entre los sectores combativos y los sectores conciliadores. Uh -huh que terminan, de, todos ellos ellas terminan de dirigentes de la setera y se van acomodando los distintos gobiernos, ¿no? Esa es como y la... El deberir... vienen, en el caso de, de Marta Mafé, a pedir que levantemos la, el corte de ruta en el 97, claro. que aceptemos la conciliación obligatoria y como contracara funda en Buenos Aires la Carpa Blanca con los ayunantes, que a mí me parecía terrible porque hacer ayunar a una persona... Cuando teníamos capacidad nacional de lucha, eh, era como decir, las rutas no, solo la escuela, este, la calle no, y ya vemos todo, el, digamos, la diferencia que va apareciendo en la setera, claro. desde por supuesto Maris Sánchez y demás. Ese congreso que cambia el funcionamiento democrático. Es un golpe de Estado ese congreso. Claro. A mí me sacaron con un arma de ese Congreso, Lili. la fuerza y, salió. ¿Y vos, ¿Vos decís eso porque además que fuiste muchas veces Congresal acetera, eh, fuiste Secretaria General eh, en qué año de Aten, y te estuviste en prensa? Eso siempre sí, me contás. Sí, sí. Muchísimos años he sido Secretaria de Prensa, fui también Secretaria de Educación de de la primera junta ejecutiva de la CETERA porque ah, había estado en Huerta Grande y nos conocíamos todos ese eh? programa de Huerta Grande que ya ni el peronismo no, lo levanta no, nadie, un programa antiimperialista no no en vano ahora sí había asesinado Claro. monstruosamente ante la posibilidad de un gremio que aún hoy con muchísimas dificultades dividido con gremios alternativos, etcétera eh, es un gremio combativo en el país no han podido, digamos, sujetar a los docentes y además los docentes somos los que estamos en contacto con el alumno. ¿no? Sí, con la comunidad educativa, cada lucha. Lili, eh, te, iba, eh, te iba a preguntar, porque bueno, ahora está jubilada y seguís activando y seguís organizando. Nos vimos el otro día en la marcha del primero de mayo, te vi ahí eh, movilizándote con, con todas las jubiladas y jubilados. Y quizás esta, eh, también es una excepción esto de que los, los activos y los pasivos siguen movilizados y vos de qué lugar, ya personal político, digamos, seguís activando y seguís militando eh, para que, pa, después te, te digo, tenemos un audio de un compañero jubilado también, pero para que cerremos con esta idea. Eh, mira, yo este, soy militante, soy militante desde antes de mi proyecto sindical, eh, llegué a la universidad a los 18 años, soy hijo de una madre convencional y de un padre militar. Y me sumé en ese momento a, a una lucha que se da por la nacionalización de la Universidad del Comahue, que la hicimos con los obreros de la fruta, juntos. Y estoy absolutamente convencida, todo el mundo sabe que yo soy de izquierda, que este, soy materialista, que soy marxista... Que, que creo que la lucha cambia las cosas y que en un capitalismo tan feroz tenemos que arrancar cuestiones, porque si no nos vamos a la casa, nos uh -huh. deprimimos y esto avanza, pero no es que se queda quieto, es cada vez peor. Entonces esta cuestión ha sido en mi vida un un parámetro muy importante que lo sigue siendo hasta el día de hoy. O sea, de uno de la lucha no se jubila, sería no, esa la idea. No, de la lucha uno no se jubila, en todo caso se jubila de la escuela. Y quiero decir que Aten es el único sindicato que por esfuerzo interno tiene un movimiento de jubilados que son, yo digo, conservan el programa histórico de Aten. Lili, eh, les le contamos a la audiencia que estamos en el programa de Aten Capital, les canta las 40XL. Estamos saliendo también en Custralcó, Plaza Winkul, llega también Añelo algunos lugares de por allá también. Y también, por supuesto, en la, en la querida Radio Universidad Calf. Eh, vamos a escuchar ahora el audio del compañero Jorge Casela que es un compañero también histórico de la oposición. Sí, jubilado. Que siempre está militando. Al día de hoy, me decía el otro día, Acompaño a los docentes a reclamar al distrito por su salario Es otro que no abandona Así que lo te si te parece lo escuchamos, sí, lo escuchamos. En cuanto a, a las reformas Jubilatorias, se reunieron ¿sí? eh, Hace unos días En el marco de la transición Del cambio de gobierno Gutiérrez, el actual gobernador de la provincia Y Figueroa El gobernador electo Y entre tantos otros temas que Tocaron eh, Volvió a salir el tema de lo insustentable que es para ellos la caja jubilatoria neuquina y con el remanido argumento ¿sí? de que nuestra caja previsional es deficitaria en realidad lo que están haciendo es allanar el camino para reformar nuestras condiciones previsionales lo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista lo que no dicen, ¿sí? ni Gutiérrez, ni Figueroa, ni aquellos que quieren eh, modificar nuestras condiciones jubilatorias, ¿sí? para profundizar de esa manera las políticas de ajuste, es que nuestra caja, ¿sí? la caja del Instituto, no es deficitaria, sino que está definanciada, vaciada en forma sistemática... ¿Sí? porque durante décadas, cuando prácticamente eh, no había jubilados en la provincia, ¿sí? o había muy pocos, desde el gobierno no hicieron los aportes patronales correspondientes y que desde siempre, históricamente, el MPN ha utilizado la caja, los recursos de la caja previsional del instituto para lo que necesitase, ¿sí? para bancar campañas electorales, por ejemplo, o para solventar los déficits de otros organismos provinciales. Eh, las variables jubilatorias son cinco. ¿sí? Por un lado, eh, el porcentaje de aportes, ¿sí? que en la actualidad es de un 16,5% de parte de los trabajadores y de otro tanto de parte del gobierno la cantidad de años de aporte, ¿sí? que son 25, la edad jubilatoria, que en el caso de los docentes es de 52 años para las mujeres y de 55 para los hombres, la forma de calcular el haber inicial. ¿sí? Eh, los docentes neuquinos nos jubilamos con el 80% del promedio de los mejores tres años salarialmente hablando, de los últimos cinco trabajados, y la movilidad. ¿Sí? En la actualidad, los docentes de, de la provincia cobramos exactamente los mismos porcentajes de aumento que, compra, que cobran los compañeros y compañeras activos y los cobramos en forma eh, casi simultánea. Eh, bueno, todo... Eh, Est estas condiciones jubilatorias nos resultan eh, favorables, eh, no han sido gratuitas, sino que las hemos conquistado a lo largo de los años y por medio de la lucha y no podemos permitir bajo ningún punto de vista que se reformen o que se modifiquen. Bueno, acabamos de escuchar al compañero Jorge Casela y Lili. Queríamos dedicar este, este bloque particularmente a la jubilación. Eh, sabemos que estamos en un contexto de reformas jubilatorias en el mundo. Hay una lucha enorme en Francia, maravillosa, ¿no? Porque la gente dice, no, pero solamente acá hay despiola y en Francia están haciendo piquetes ya hasta con ladrillos. Eh, está la clase obrera movilizada contra la reforma jubilatoria. Y en Neuquén nos jubilamos, quería que cuentes un poquito cómo es la condición actual de Aten, de los trabajadores de la educación, incluso distinto que Río Negro, y también si podés contar por qué es distinto al resto del país y cuál es la lucha que tenemos por delante, todos y todas nos vamos a jubilar eh, pero ahora estamos en un momento clave que tiene que ver digamos, con las presiones que ejerce el Fondo Monetario Internacional en materia de, de, de, de, de los, las últimas declaraciones fueron, bueno, tienen que ajustar acá a, las, a lo que ellos llaman caja, caja deficitarias o, o, o, o, o, o, o las cajas que dan pérdida digamos, ¿no? Mira, a mí eh, me preocupa muchísimo, igual que a muchísimos el tema jubilatorio sabemos que es nuestro sostén de vida vivimos de eso y hay lugares donde la jubilación es impresentable. No pueden pagar alquiler, tienen que seguir viviendo con sus hijos, si se puede. Pero además, en el caso este, el Fondo Monetario es lo más grave. Pero lo más grave para nosotros, neuquinos, es la conversación que han tenido eh, Gutiérrez y Figueroa. y Figueroa. Que han dicho que es insustentable. Uh -huh. Y nosotros decimos que no es insustentable. Porque nosotros acá las mujeres nos jubilamos a los 52 y los varones a qué edad? A los 55. Y además con un 80% móvil. Con un 80% móvil. Que en el Pero, resto del país en cuánto están? No, en el 60. O sea. Y, y a, a, con la edad de 60 a 65. Y nosotros entendemos que se puede. Si se puede hacer una fiesta de la confluencia de 20 millones de personas o se puede mantener las empresas petroleras y se puede dar lo que se da a los que más tienen. Uh -huh. Se puede sostener la jubilación. Es más, nosotros decimos que es mentira, que con activos y pasivos vamos a hacer un petitorio exigiendo una auditoría contable externa que nos muestren los números. Uh -huh. Cuando yo estuve de consejera por los jubilados, lo logramos. Y se notaron cómo cambiaban de una caja a otra el dinero. Claro, es cuando vos decís de una caja a otra, ¿qué te referís? ¿Usan la plata de la jubilación para la otra cosa? Casa. Sí, y ahora estamos con problemas muy serios de obra social también. Uh -huh, uh -huh. Pero queremos saber los números. Claro. Si entre todos no empujamos, no movilizamos, y los activos que se van a jubilar. Yo me jubilé uh -huh. y lo mismo peligra mi porcentaje. Pero el activo peligra su edad y su porcentaje. Y en el mundo somos descartables. Acá en Neuquén le vamos a dar pelea. Uh -huh. Que lo sepan, que le vamos a dar pelea como se la dimos durante todos los años... De Atene. ¿Y qué quiere el gobierno? Porque hay como tres patas de lo que ustedes me han explicado, a ver si lo entendís bien. Por un lado es la edad, por otro lado es el porcentaje que uno cobra y por otro lado es los aportes que hacen. Esas son como las tres formas de aplicar lo que ellos llaman, eh, ¿cómo le llaman? Le eh, ¿Tiene un, un eufemismo que es eh, a la reforma jubilatoria? ¿Te acordás? No. La um, armonización, ah. ahí me acordé. Le ponen una palabra, viste, que suena muy linda, lo de armonizar las cajas, pero en realidad lo que quieren es aplicar la reforma jubilatoria. ¿Sí? Esas serían como las tres patas de las cosas que tenemos que pelear, Los aportes, edad y el porcentaje del 80%. El sí. Nosotros, y, y yo digo somos muchos, y en particular a mí me ha tocado dirigir y estar de consejera inclusive, ¿eh? se puede, si nosotros empiezamos como otros gremios o sus burocracias, mm a decir, y bueno, pero te conviene, eso es muy joven para jubilarte, y después a los 60 estás de rodillas dentro de un aula, mm. con una calidad baja de educación, se puede sostener la jubilación que tenemos, y la vamos a sostener, si no lo tenemos en claro, mm. no nos vamos a mover. Lili, y una pregunta, ¿dónde, esto está en el estatuto, porque hay una relación entre estatuto y convenio colectivo, viste que hay un sector que está impulsando el cambio del estatuto del docente por un convenio colectivo. Y justamente nuestras condiciones jubilatorias están comprendidas en el estatuto del docente. Están comprendidas en el estatuto del docente, sí. en el artículo 38 de la Constitución y en la ley 611. Bien, bien. Por eso nosotros decimos no ninguna reforma de la ley 611. Bien. A esa hora, si no salen las cabezas, de los distintos trabajadores van a salir los trabajadores, Ajá. porque lo hicimos la última vez y los consejeros que están fueron electos bajo la consigna, no a la reforma de la ley 611. Ahí nos vamos a ver la cara. Uh -huh. Y entonces realmente fuerza, decisión y lucha. Uh -huh. Y esta, cuando vos hablas de la reforma jubilatoria, implica también al resto de los estatales. otra veces hemos hecho unidad con otros sectores estatales, no solamente con docentes, en relación a la defensa de la caja, porque por ahí para las compañeras más jóvenes que escuchan, esto ya pasó en el resto del país en los 90. Sí. ...y cuando nosotros paramos la ley federal. Es, les cambiaron las condiciones jubilatorias... Sí, ...y se jubilan, como decís vos... Sí. ...con mucha más edad... ...incluso me contaba una compañera jubilada de Río Negro... ...que tuvo que pagar cuando se jubiló... ...porque según el gobierno... ...le debía y le faltaba una parte del aporte... ...esto es así. Sí, en el ANSES ni hablar. Exactamente, por el ANSES... ...cuando vos te jubilás, ...tenés Hacés que... una moratoria... ...una moratoria... ...y te pagás vos mismo la jubilación durante años... Para que alcance lo que debieras haber aportado. Sí, esta compañera le hicieron pagar 300 mil pesos y tuvo que pagarlo en cuotas para que alcance lo que supuestamente faltaba del aporte. Entonces, Lili, ¿querés eh, cerrar, eh, digamos, contándonos eh, que se viene una reunión el jueves, que es una reunión de, de jubilados y jubiladas que están convocando a Canate en Capital? ¿Querés hacer la convocatoria? Sí, primero quiero decirte que todos los estatales este, hemos sido incluidos en la ley 611. Cuando llegamos al instituto había 5.000 que se jubilaban con el 80% móvil. Cuando salimos nosotros, 22.000 se pasaron a jubilarse y no, no hace tantos años atrás. Uh -huh. Sí, el jueves los esperamos a las 10 de la mañana, la reunión es abierta. A sigue? todos los jubilados y jubiladas que quieran venir. A todos los jubilados que quieran venir y activos que quieran venir. Bien. Que quieran a lo mejor en ese momento lo tengan libre o no y se acercan para escuchar más datos para ver cómo preparamos esto de abrir los libros del instituto y de reorganizarnos en lo posible con todos los sindicatos para impedir esto, que ya se pusieron de acuerdo los que aparentemente eran adversarios. Bien, así que vamos a tener que romper ese pacto contra, contra la, por la reforma jubilatoria y en defensa de nuestras condiciones. Bueno, muchas gracias Lili. Seguramente haremos más cosas por la campaña. Y a ver los, eh, los activos, los jubilados todos, los compañeros docentes y los estatales sí. a defender eh, las condiciones jubilatorias, que son condiciones de vida. Cuando nos jubilamos a los 52 años nos queda mucho hilo en el carretel. Y, y además a esa edad, digamos, cuando corre la edad jubilatoria, eh, surgen las enfermedades típicas de la tercera edad. claro No duramos para siempre. el que no le duele el siático, le duele. tiene otro problema más serio. O sea, uh -huh. que no es un capricho. Uh -huh. El capricho de ellos es el rezagar totalmente a los jubilados en el mundo entero y apropiarse del dinero que los jubilados aportan. Bueno, muchas gracias, Lili. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.